Sí, sigo siendo yo, pero sin barba. Mis panas, ¿cómo estáis? Vale, esta intro va a ser muy rápida, ¿vale, chicos? Lo único que quiero deciros en esta intro es que hoy nos hemos juntado los visitantes para jugar todos juntos en escuadrones. Lo hemos pasado en grande. Y, chicos, aquí tenéis el resultado. Antes de empezar con el vídeo, quiero enseñaros algo. Y es que en la página de G2A, chicos, tenéis los mejores descuentos. Tenéis la página de G2A debajo, en la primera sección de los comentarios. Echarle un ojo, porque tenéis los mejores descuentos para todos los juegos. Y os quiero recordar, chicos, que estamos en directo cada día de 3 a... A 6 de la tarde, así que chicos, veniros a Twitch Porque chicos estamos todos los días de 3 a 6 y veremos el evento todos juntos. Soy Neox y soy Neox Sin barba. Empezamos. Estamos cayendo solos, eh. Buena Bye, señal. Ya. Yo estoy en su parte de novena, eh. Venga, yo tengo el... Me voy Me a coger el cual. de la minigun. Voy por el. Dale. No. Muy vale, por el. No, no, no, no, dos bots me van a matar. No! Yo tengo a Deadpool, ya tengo el pull, a Deadpool. Dos bots me van a matar. <risa> les cosa, cambio, les cambio mi lanzamiento por 100 pavos. ¿Quién quiere <risa> <risa> <risa> nadie. Yo Solo tengo 5000. <risa> Let's go. Venga, vámonos, sonos, sonos. Si llevo mi escopeta. Me voy disfrazado. No es gratis ese escudo, nego bueno, Buena, buena, buena uh, Gente aquí, eh Si haga sí. el, el helicóptero, si haga el helicóptero, si Vamos, sigo, sigo, sigo, sigo Por Dale, dale, dale El conductor, el <al> conductor <risa> Lo tenemos, lo tenemos no, no, <risa> Se va a botar, se va a botar, se va a botar ahí está ¡30! ¡Me tiro, me tiro! ¡No, no, no! <risa> <risa> ¡Vamos! y ¡30 de daño! Todos ¡Tengo uno aquí, tengo uno aquí! ¡Aquí abajo! ¡80! ¡Ahí abajo, les salvé la vida! ¡Jorge, Jorge, aquí fuera! ¿Tienes uno aquí, eh? Te estoy dando con el helicóptero no, para la cola, ¡Llego la llego los drones. Bueno. ¡Mátalo, Jorge! Está no, muerto! Jorge. A mi a mi te metes, ¡No! ¡Me, me, me rebató, maldito! ¡No! ¡Me mató! ¡Está loco ese! ¿Qué onda? ¿Dónde tengo uno? No solamente los no. otros dos. De... ¡Oh, no, son como tres. F, F, no. Está blanco, está blanco, está blanco. Lo dejé, ¡Al no, dejé sí, al toque bien, al toque. ¿Qué? Solo Me humillaron. ¿Sus tarjetas siguen bien, no? Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ahí bueno, hay, Jorge, hágale. No! Vamos, Dale, suple, Jorge. Confiamos, confiamos. Que es tuyo. No. ¡No! <ríe> no. voy a caer en no. esta cape. Que no, no sí, no, viene gente. ¿eh? Sí, pero solo... Ah, pero son bots, son bots, son bots. La gente que cayó aquí son bots. Okay, estoy bien, estás? imbécil. Me estoy yendo a otro lado. Pensé que estoy cayendo en un parje. <risa> <risa> no, güey. <bueno. Nada>, <risa> ah, desa desactiva desactiva el, el modo autista. Pen, no. <risa> <risa> yo iba hacia dónde, ¿dónde estoy? ¿Qué carajos? Iba hacia todos sagrados. No, hombre. No, te confundiste bueno de la ubicación no, y te fuiste de no. Free Fire. <risa> sí. <risa> de jugar a Free Fire ya. Me confundí. <risa> con razón dije, nunca caigo con ustedes, ¿dónde están los dos? ¿Dónde andan bien lejos? Tengo unos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Cuántos quedan? Uy, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estoy yo. Vale, chicos, ustedes. Están dos yo... acá, están dos acá, le bajé uno 60. Tener, yo estoy curando. No, que asco, aquí hay uno ¡Vamos! ¡Olega atrás olega atrás tuyo, olega! ¡Lo, lo, lo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! dos, dos. ¡Aguanta, Blitz! Me dio con lanza granada, no, no puede sino, ser ¡Aguántale, aguántale! ¡Estoy aquí! ¡Ya está! Esto. Aquí, ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Vale? No, ya me remata ya ¡Vale, estar? vale, no, vale, no vale! ¡Aguantar, aguantar! Es que eran dos, dos cuatro Uno muerto. un poquito. Eh, una bala, una bala, una bala al otro. Uno muerto y el otro no bala. Ahora. Digo, Ahí está el otro. Dale, dale! dale dale. ¿Están todos muertos? Sí, sí, sí, sí. Las Vamos por los A ver, tarjetas y la zona. Hay que revivir a alguien. Está mía, está bien Sí, a dos. Dos. tu dos tengo tus puntitos. Uy, corre, corre, corre, corre. me llevo esto. ¿Alguien lo quiere? La tarjeta de la tarjeta de cross, la tarjeta de cross. ¡No! De de el el poder, no. ¡La tarjeta de cross! ¡Ya voy, ya voy! Esta no, vale. Sí, sí, sí. Yo digo que ah, ya mira ah, el helicóptero. Agarra, agarra, agarra esos botiquines que aquí hay. ¡Vale! No, ¡Corre! No, ¡Por, no, corre, no, ¿por qué? qué te cuento segundos! El mejor piloto no, del mundo. Sí, no, sí, 10 no. segundos, 9 vale. segundos. No mires tira para segundos. atrás. Hay que buscar un... No miren no para atrás, corre, que... corre. No mires para atrás, bro. Este cárgame, cárgame, me carga, me muota, me muota, me botame, me muete, me oh, no! me <risa> oh, no. no! mantener. Tú puedes, te la que rifar por el equipo. No puede ser. Así de buenos somos mirar. Digo, vamos a buscar guerra. Oh, dispara, dispara. <risa> no, no, no, no. Para que sepa que estamos aquí. Ahí, ahí, ¿Al ahí. Helicóptero? Venga, venga, venga. Vente, vente. Sí, sí, al helicóptero. Ah, ¿se han parado? Sí, sí, sí, se han parado. ¿Se ¿Sí? me paró? ¿Se me paró. ¿Tiernes? Hola, hola, ya olvidé, ya Yo No, Que se la ha ido. La tengo parada. ¿Eh? <risa> ¡Uy, qué que... Madre mía, aquí hay una... O sea, vosotros utilizáis algún lenguaje que aquí no es para nada eso y se forman unas frases más raras. Sí, sí, sí. Ahí hay gente... Bueno, ha no. vente aquí. gente! aquí, gente aquí! ¡26!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 eh, muerto, muerto, muerto, muerto Oye, cayó, cayó en la furgoneta sí, sí, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, Uf. Vamos visitantes, demostremos quién somos dale. ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! dale. No. Rompo, rompo ahí Cuidado Oh, 92, 42 Está, está muy, muy blanco, muy blanco No, no, no No se cure Se está curando No, no debe, no debe ¡Rx por atrás! ¡Muerto, muerto, muerto! Hay, ¡Uy, no, sí! No, no, no, no, buenísima, buenísima aquí, aquí, aquí en esta casa, aquí en esta casa ¿El de la furgoneta está muerto? ¿Lo mataron? Ah, no, aquí está. En la casa, Aquí la hay. Casa hay uno. Aquí conmigo. ¿Dónde? Está contigo, está contigo. Está arriba tuyo. ¿Vale? Yo estoy aquí agarrando cosas. ¡Que ¿Vale, <risa> no muere! Voy, voy, voy por allá, voy por allá. ¡Extorsión, extorsión, extorsión! ¡Falta uno! ¡Extorsión, extorsión, extorsión! ¡Extorsión, extorsión, extorsión, extorsión. Está otro? Está arriba, está Aquí arriba, extorsión! Que... extorsión qué buena, qué Uf, buena! ¡Qué buena, ¡Cuarenta! ¡Está blanco! ¡Dale di! Fuera! vamos Let's go vale, vale. 20, blanco, blanco, blanco 20, 20, 20, 20 muerto. Está muy tocado, eh. Tenemos ¿Muerto, que ¿qu tener. Me mata uno, me mata uno, mata uno, mata uno yo. Corran, corran, corran. Eh, vigila, vigilan del sniper que está por aquí. Tengo un sniper ahí al fondo. Sí, sí, sí. Muerto muerto. muerto, muerto, muerto uno. El del sniper blanco. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, me dale. dale. Un, una bala, una bala, una bala. No tiene material, parece. ¡Muerto! Dale, bueno. Igual, yo tengo aquí a dos, aquí todavía a dos niños Dos. Estoy, estoy, estoy, ahí está, estoy, ahí está, está abajo, está abajo, está abajo. Está le vi las patitas, le vi las patitas. Ahí, ahí, ahí quizás. ¡No! ¡No me vi! Aquí hay, son uno, son, son uno. ¡Cuesta escopeta! ¡Cuídica, escopeta! Uno para uno sin camisa. Uno pa' uno sin camisa. Uno para uno sin camisa. No me lo puedo creer. A vida estaba. A un task pa'ulooper. Voy, voy, voy, voy. Estoy dando vuelta, estoy dando vuelta. Voy a llegar por atrás. Vale, vale, vale. Están en esta montaña aquí al lado, son dos o tres, eh. Sí somos mayoría, somos, somos mayoría. Y somos los visitantes. ¡Oh! Porque solo a mí me revienta. la este mama, cabrón. <risa> venga, <risa> venga. Ahí vamos ahí vamos atrás, Blen. Vale, estoy vale, contigo, vale. Estoy contigo, Ya llegamos, llegamos, llegamos. No, si sí. ya, ya, ya llego, ya llego. No tiene vida, no tiene vida, está a fuego. ¡Oh! Le he metido no me Era un número. Que le he metido un oso al bot. ¡Qué montonero! Somos. Le he metido un oso al bot. Vale, vale, vámonos a Uy, cayó alguien. Ya Corre. está aquí, ¿Dónde está 27, 3, conmigo, aquí. 27. Mira, Muere Midas de miércoles. Muere Midas, muere perro. Dale, dale, dale la buena, buena, buena. Vale, hay una guía. Eh. ¿eh? No, no, lo, lo tengo arriba el mío, tengo arriba de mío. No. Está he tocado, está he tocado, Jorge. Está blanco, está blanco, está blanco, está blanco, no, Me mató ese guato. ¿Muerto? No, oh, me remata. Me va a rematar, chicos. Estoy hasta el suelo. Me remata. ¿Dónde no. Solo es uno, solo es uno. Estoy aquí. Está aquí, el mira, se está? está subiendo. ¿Me está subiendo? Sí, ahora en la altura y lo van a ver. Ya se fue en la alzadera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tarjeta de blind? No. No, no, ya no me pueden ram, el... mi creo. Ah, no, sí, en albercas sí, sí, sí. pueden ser, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se puede. puede, puede, puede, ¿Puede la... Acaba de carena, acaba de Buena, buena. No lo veo, estar, no lo veo. chicos, no. suben. Ah, ya, ya lo vi, lo vi. Espérate, que looteo. ¿Tiene arco? Sí, creo que sí. No lo veo, no lo veo. No, solo, solo, solo. es están... ese. blanco, blanco, blanco, blanco. Uno, uno, uno, uno, uno. Está aquí, está aquí, está aquí. Cae, cae, cae perro, cae perro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Buena. Entonces creo que hay un Mira, squad eh, de bots, eh, No, no, no. no. Era, era de extorsionarlo, extorsionarlo. Hay gente aquí, ¿Tiene gente aquí? aquí. ¿Hay Creo que sí, sí son bots, ¿eh? Sí, son bots, sí, son sí, squad sí, sí, de bots. Sí, bots. Sí. Uy, buenísima. Hay otro aquí arriba. Dejárselos a Bede, sí, así ahí, puede matar ahí, a alguien. Ahí. ¡Eh! ¿Ya nomás más quedan dos? ¿En la partida? ¡No! ¡Es tu foto! What the mood? the Oh, to